Muy buenas, amigos y amigas. Se cumple un año desde que entramos en el mes que nos cambió la vida. ¿Cuál ha sido el resumen de estos 365 días en la Comunidad de Madrid? Vamos a intentar hacerlo en apenas dos minutos. A mitad de marzo nos encerramos y entre marzo y abril murieron 6.000 mayores en nuestras residencias tras la aplicación de los denominados protocolos de la vergüenza. En mayo la presidenta se alojó en el Roommate, un aparta hotel de lujo de una cadena con la que la Comunidad de Madrid había celebrado un contrato fantasma de medio millón de euros. Tras la conga del IFEMAZO, en junio julio, o oh sorpresa, Ayuso no contrató a los rastreadores que había prometido en el mes de mayo. 400 nada más y nada menos. ¿Qué significó eso? Que en el mes de agosto Ayuso privatizó el servicio de rastreo porque el, la incidencia del virus estaba totalmente disparada en esa segunda ola. Y con estos mimbres llegó el mes de septiembre con una vuelta al cole caótica, con un desastre en la planificación y con unas colas de profesores absolutamente descontroladas que finalmente terminaron pagando los padres, las madres y desde luego la comunidad educativa. Y llegó el mes de octubre y Ayuso aprobó su única ley en toda la legislatura, una reforma de la ley del suelo urgentísima para paliar el colapso sanitario y las colas del hambre, como todo el mundo lo sabe, claro que sí. Pero mucho ojo que mientras tanto comenzaba la construcción del Zendal, un inmenso plató de televisión que iba a maravillar el mundo que traía bajo el brazo sobre costes millonarios, contratos a empresas amigas y muerte de trabajadores. Y terminamos el año con una fantástica campaña para noviembre y para diciembre que fue salvar la unidad. Para que no tengamos que ser únicamente seis en nuestra casa. Yo no quiero esas navidades, no quiero unas navidades tristes. Quiero unas navidades alegres. Y el resultado todo el mundo lo conoce. Una tercera ola en el mes de enero con 300 fallecidos a la semana de la que aún no nos hemos recuperado en el mes de marzo. Con el 2021 llegó la vacuna y Madrid de nuevo sinónimo de caos. Durante las primeras semanas solo se administraron el 6% de las vacunas recibidas. ¿Y qué pasó? Que Ayuso tuvo que pisar el acelerador posteriormente y las cosas se hicieron mal, con dosis tiradas a la basura y con protocolos pasados por el forro en el clínico y en otros hospitales. Llegó Filomena con una presidenta desaparecida que no supo o no quiso gestionar el colapso de la Comunidad de Madrid, con bomberos desaprovechados y con quitanieves aparcadas porque resulta que estaban privatizadas. Finalmente en febrero se retomó el plan de vacunación pero ¿cómo? Con quejas de los sanitarios, con listas desactualizadas y con ancianos haciendo cola en los centros de salud, ver para creer. En resumen, en estos 365 días, Madrid se ha convertido en la región con más contagios, con más presión hospitalaria y con más fallecidos acumulados. Eso sí, la que menos restricciones ha puesto en marcha y la segunda que menos vacunas ha administrado. El balance del año en Madrid es un suspenso, un cero absoluto. Por cada efeméride vergonzosa que va a ir llegando como cuentagotas en los próximos días, tenemos que recordar con absoluta claridad que el desastre de gestión que hemos vivido en Madrid en el último año no puede volverse a repetir. Pero también es muy importante cuidar como oro en paño las buenas noticias, los mayores yendo con sus mejores galas a vacunarse o la llegada inminente de los fondos europeos. Tenemos un desastre de presidenta, eso es indudable, pero hay motivos para confiar en que este año uno desde que nos cambió la vida puede ser mejor y va a ser mejor que el año 0. Tenemos que recuperar ese espíritu de los aplausos que invadió nuestros balcones hace exactamente un año.